Thank mm -hmm. you. Eh, soy Abel Sky, soy pianista, poeta, soy graduado de, de la ENA, la Escuela Nacional de, de Arte. Eh, estuve el 11 de julio en la calle, como miles de gente más en el pueblo de Jugal. bueno Estuve preso 7 días y, y tuvo, tuvo una ascensión de 5 años de limitación de libertad. El día 11 de julio estaba eh, eh, trabajando en un estudio que estaba en el centro del pueblo de Jucal, que es un pueblo de Mayabeque, al sur de La Habana. Y, y bueno, no había luz, como todo el resto de, lo, de los días, ese mes y el mes anterior. Y estábamos ahí esperando a ver, ver cuándo venía la luz para poder, para poder seguir grabando y eso. Y, y nada, empiezan a dar eh, eh, notificaciones y eso a los socios de que, de que había una manifestación en San Antonio de los Baños. Nos, nos asombró mucho, nos pusimos muy contentos con que por fin sucediera, alguien tuviera el valor. Y de pronto nos enteramos que hay una manifestación en otro lado, en otro lado, en Oriente, en no sé dónde. Y de pronto nos enteramos que hay una manifestación para jugar. Yo salí a protestar por por, por por muchas razones. no. Estaba la razón muy, muy obvia de que no había electricidad hacía dos meses y que no había medicamentos, que no había comida, que no había... que habíamos encerrado un montón de tiempo, que no podíamos más. Y bueno, esas son las cosas que, que hicieron que casi todos estuvieran en la calle pero realmente también es que llevamos 60 años sin poder expresar lo que, lo que sentimos, ¿no? entonces era de pronto el momento donde, el único momento en mi vida donde yo he sentido que he podido eh, eh, declararme eh, una persona que piensa distinto, que, que no estoy de acuerdo con cómo piensan los policías que, que salieron a reprimirnos, que no estoy de acuerdo con cómo piensa el gobierno y que no estoy de acuerdo con el presidente que tenemos y que, y que es normal, ¿no? que no es ningún delito no estar de acuerdo con, con eso. Nada, el otro día, por la mañana, a las 6 de la mañana, ellos llegaron, llegaron los policías, muchos de los que había ofendido, con mucho odio, con muchas ganas de, de, de venganza, entraron a mi casa sin tener, sin tener permiso, sin tener una orden de, de registro, ni tener una orden de arresto, ni nada. Eh, de entrar a mi cuarto, me sacaron completamente desnudo hasta San José de Las Lajas, de, de, de, de jugar hasta San José de Las Lajas, me llevaron completamente desnudo, en la estación me dieron tanfasos, gusto, eh, se violaron muchos derechos, que fue horrible, me llegaron junto con otro con otro compañero que se llama eh, Bolo, y que el, el Bolo está preso, le echaron cinco años y está preso desde el día 12 de julio, no, no se un tiempo. Este es el proceso penal donde son juzgados los responsables de los disturbios, agresiones y del vandalismo ocurrido los días 11 y 12 de julio del 2021. Yo tuve una una muy buena defensa, eh, mi, mi, mi abuela era una mujer muy fuerte que, que nos defendió a todos así con, con, con, con mucha fuerza. Y fue muy muy emocionante, eh, sobre todo a mí y a Bolo, no, fue, hizo mucho hincapié en nosotros. ¿no? Los demás muchachos, que eran muchachos casi todos menores de edad, que habían, que habían sido torturados, y, eh, eh, salieron todos de la casa de trabajo. Solamente yo, eh, Bolo y Omar, el muchacho de la bandera, salimos con una sentencia en prisión y después a mí y a y Amal nos la, nos la cambiaron por una domiciliaria. Ya, yo estuve eh, durante varios meses de mi vida creyendo que iba a estar seis años preso. O sea, yo no estuve preso seis años ni nada de eso. Pero la, nada más que la noticia, haber un papel escrito que, que, te ha, que, te, que vas a estar seis años en una prisión, eh, te cambia la vida. Es, es, es, es un golpe muy, muy, muy fuerte. No solo para uno, para, para los padres uno, para los amigos uno, para toda la gente que se preocupa. Y, y de pronto pierdes como todo lo que tienes, ¿entiendes? Porque después de ese año como que no te queda nada, ¿no? Todo lo que uno ha estudiado, todo lo que uno ha trabajado. Y, y eso tiene que, que cambiar, ¿no? Entonces, urgentemente. Eso no puede seguir sucediendo. porque Estamos en un lugar donde en cualquier, cualquier idea que se te ocurra, en cualquier acción que tú llegues, aunque sea una acción pacífica aunque no sea una acción que agrede a nadie, el, el, el, la seguridad del Estado se siente agredida y puede hacer lo que le dé la mano. La, la pregunta del país estaba complicada, <ríe> la he intentado responder varias veces. Necesitamos más libertad, más, más, más colores, necesitamos más posibilidades de poder crear nuestro, nuestro, nuestro ambiente. Necesitamos que no nos estén vigilando todo el tiempo. Necesitamos poder expresar lo que sentimos con, con, sin miedo, sin, sin, sin creer que estamos cometiendo un delito o que, aunque sepamos que no estamos cometiendo un delito, eh, creer que estamos haciendo algo que, que, que implica un una represión muy fuerte, una cosa a la que nadie quiere que nadie quiere sufrir. ¿no? Entonces, claramente, nosotros eh, nos hemos convertido en una fuerza eh, revolucionaria y, y, y, y, de, y de movimiento frente a un muro eh, enorme y muy gordo que hay, que, que, que es el gobierno de Cuba, y estamos bueno, empujando ahí intentando romperlo porque es la única forma de que el pueblo eh, salga adelante, que ¿no? el pueblo pueda seguir avanzando hacia algún lugar, quién sabe para cuál, pero hay que avanzar para algún lugar ¿entiendes? porque aquí no se puede vivir.